El pequeño video que vamos a ver hoy eh, se trata de una desobstrucción de cañerías de hierro fundido en la localidad de Ensenada eh, específicamente en la calle Arambure y eh, con la máquina varillera esta es una máquina que se ha construido hace muchos años en la vieja Osva eh, copiándose de una mucho eh, de mayor tecnología y los muchachos en el taller eh, la construyeron y a partir de ese momento empezó a prestar servicio. Como toda máquina, este, ya con su tiempo necesita constantes este, reparaciones y ven que ahora eh, no es simplemente colocar las varillas y que vaya desobstruyendo las cañerías, sino en este momento observamos que se ha eh, salido una cadena, bueno, producto por ahí de un esfuerzo distinto, y la están eh, reparando para seguir eh, la tarea entonces a lo largo del video ustedes van a poder apreciar eh, en la parte específica y también de conjunto eh, cómo es la metodología cuando se utiliza un equipo eh, de estas características eh, que consta de dos operarios para hacer la tarea y eh, desostruir cañerías de hierro fundido eh, antes que venga eh, después un, una, un futuro recambio pero eh, por lo menos le da solución cuando hay una baja presión en las conexiones domiciliarias porque se ha detectado una obstrucción en los caños. Seguidamente, continuamos con el... ¿Había pasado, ¿Eh? ¿Había pasado. ¿La saqué de nuevo para pasarla. ¿Lo volvió a levantar? Ahí, la el más que Vamos a probar, para este Oh, you're ya con la desobstrucción y les voy a presentar a Miguel Rodríguez que es un experimentado operario de Agua Bonaerenses en el cual rápidamente nos va a decir la tarea y así después lo dejamos seguir trabajando. Buen día. ¿Cómo te llamas? Rodríguez Miguel Humberto, ando con la máquina haciendo limpieza en La Plata, Parque San Martín, Catela, con el compañero Carlito Issa. ¿Con el Carli, eh, Carlitos? Issa. Sí, Carlito Issa, bien. Cuando necesitan con la máquina vamos nosotros, pues la cuidamos un poco más que los demás. Y, y, eh, o sea, acá y, estamos limpiando ahora porque no nada, hay poca agua, por las janería están tapadas, son viejas. Está bien. Y Miguel, yo le eh, decía a Juan Carlos recién que cuántas varillas necesitan colocar a la máquina para llegar hasta la esquina. 32, 32 flejes estamos para llegar a la esquina 32 flejes, sí, sí. bien ¿y sabés más o menos el tiempo que les demanda eso? ¿Y según no, no sabemos porque por ahí te una obstrucción como vos viste recién nos llevó más de una hora para romper sí, claro y por sí, ahí vi... camina, por ahí no camina está bien, sí, vi que se les complicó no solamente con eh, este, el balanceo de la máquina sino que encontraron por ahí una válvula o, o algo que se les obstruye ah, se traba mucho y nos cuesta romper también bien, bien son cañerías sí. muy viejas ya cañerías viejas que aguantan viejas. Y decime, Miguel, eh, bueno, ya que estamos para empezar el video, ¿cuántos años haces ya que, que estás en la empresa? Cumple 30 años ahora. 30 años cumplís. Bien, bien, o sea, venís de la época de, de, de obra, obra sanitaria. De, de obra sanitaria. Claro. Bueno, y veo que, que estás dejando todo por el servicio. Bueno, mm, tengo que hacerlo, <risa> no queda <risa> otra, compañero. Está bien, está bien. Eh, bueno, Miguel, eh, Juan Carlos, eh, vos cuánto hace que estás en el servicio? 35 años. 35 años ya prestando servicio sí, sí. bueno eh, los dejo a los dos para que la gente siga apreciando el video y les doy muchas gracias eh, por haber podido eh, transmitir este material a la gente que necesita capacitarse en la empresa. Ya tenemos una idea muy grande que ya, bueno, ahora nos dio este laburo más, más cómodo. Más ya cómodo. Ya la calle encargado de cuadrillas, todos nosotros. Ya hiciste bueno, de todo. hay mucha juventud ahora, bueno, ahora que disfruten ellos sí, la paga. que aprender la juventud, <risas> no nosotros lo que la usamos. Bien, bien. Bueno, eh, muchas gracias y muy amable por su tiempo. No, por favor, gracias, gracias a vos. Hemos terminado acá el operativo, entonces, buen día. Buen día. ¿Cómo te llamás? Juárez Alejandro, eh, venimos de hacer eh, limpieza de cañería. Bien, este, bien. Y, He visto que es uno, fue un operativo bastante, bastante complejo durante sí, todo el día. Bastante complejo, sí, durante todo el día para desobstruir de la, la cañería. Digamos. Bien. Y, y de hierro. Vos aparte de hacer la parte de sustrucción he visto que también te dedicas a, a otras tareas, ¿verdad? Eh, sí, sí, sí. Hace conexiones de agua, sí. eh, empalmes eh, y bueno, y algunas cosas más. Bueno, eh, te agradezco mucho. Lo dejamos acá. Eh, ha sido un día largo y bueno, como siempre eh, sabemos que ABSA eh, cambia para vos. Gracias, eh. Adiós.